Bueno, vamos en este momento a escuchar a Francis. Yo sé que Francis eh, tiene un tema que ya lo mencionó, que es el tema de los resultados del Tribunal Superior Electoral en el asunto de las primarias y las demandas que hiciera Leonel Fernández y su equipo de abogados. Adelante, Francis. En principio, una aclaración. No tiempo a Francis. No puedo dejar pasar la de de mistificar, es decir, la de quitar de que haya sido Leonel Fernández o que haya un, una parte de Leonel Fernández quien llamara de, que a Roberto eh, Saladín Calabín. por okay. lo que se eh, se molestara eso fue lo que dejó entrever no, al contrario, si tú lees lo que son su, sus palabras recuérdate que Leonel Fernández demandó de la Junta, y la Junta es el pleno, a todos. No puede haber ningún tipo de comunicación porque estaría doblando lo que es su intención, de lo contrario lo haría por vía de mecanismo de esos, de presión. Al contrario, es que en el seno de la Junta ha dado muestra de que hay mecanismos de presión por parte del Estado, y ha trabajado muy de cerca con los planes de seguir paso a paso incluyendo... La de violentar su propio reglamento y violentar su propia planificación, con la cual no cumplió con ninguna. Pero yo quiero leerle brevemente. Van a seguir con, Mira. Con el pataleo. No, no. Eh, ahí ese es otro asunto, porque si no existiera la oportunidad de, di, de disentir, entonces sería pataleo. Vamos a ver. Las palabras, míralo aquí. Y anda con prueba aquí. Ahí. Sí. ¿Pero tú pudiste mandar eso eh, digital. digital? Lo que pasa es que Actualiza nunca sé a que... dónde la mando, porque aquí dicen que de mañana al programa, a la... sí. y yo no Atención, sé. yo, y Cordero. Yo decidí. Yo decidí. Sí, hay un... Qué bueno que uno de los esparderos de mi amigo es el que lo dice. Ahí está. Ese es... Eso es todo bueno. Qué fuerte. Me salió de que espardero. Vamos Mira, a ver, ¿qué es lo que a dice Saladín ahí? Resulta que Saladín dice en sus palabras y con lo que yo desmonto lo dicho ayer, mm. de que Leonel fuera el que llamara. Es un absurdo porque Leonel no actúa de esa manera. Ni fue en un gobierno de Leonel Fernández que a él le dieron la oportunidad de ser presidente. Esta junta se armó con una planificación muy rápida, puesto que la misma ley fue muy tarde de, de, de, de su aprobación y tenían tiempos fatales, la misma ley, para poder montar todo lo que hasta ahora se ha hecho. Que yo digo que hemos avanzado, sí. un, dándole un favor de la... Me voy a reservar esas razones, pero aquí en República Dominicana, a ver, atención a esto. hay sectores que creen que, invo que invocando amistad, agradecimiento o cualquier otro argumento, va a crear que quien lo les habla va a cambiar su posición... O va a aceptar sin seguir los procedimientos. ¿Y qué ha dicho Lionel? Que la Junta no siguió los procedimientos. Mire, yo me voy a ir porque tengo que ir a, una, a un asunto de un día. ¿Cómo no, trae tuyo, no, yo, pero yo, no? Pero el tiempo es tuyo. Déjame la reunión. Déjame decirte no. algo. Déjame decirte algo. No eso, eso es un refrito. De acuerdo. Las la declaraciones de Saladín <ríe> son un refrito. Si la Junta cumplió o no con eso, es un refrito. Nosotros estamos. Tú tienes que presentar el presente y el futuro de lo que está pasando. Hubo una acción ante el Tribunal Superior Electoral que se le rechazó a Lionel y Lionel está convocando para una manifestación el día 14. Eso es él, se apoya en eso, para eso es no. pataleo, papá está bien. no se ve bien. Muy bien. Pero, él, pero él tiene derecho a, a expresar. No, también, no es bien. un problema del pero derecho. derecho yeah. Oye, ah, no me hables derecho. Sí, Nosotros somos línea. comunicadores profesionales, sí. tenemos que tener un concepto, de yeah. qué es lo que vamos a comunicar. ¿Tenemos yeah. que día tú cogiste eso ayer mismo para eso? No, no, no a, yo a, no sí, estoy, fue eso. Yo lo traté el tema, el tema de él. ¿De qué? Eso de sí, sí. Estamos Oye, con lo mismo. Yo no sabía que no hacer un programa profesional okay. así. Está bien. ¿Cómo va a ser, tu pero, crítica pero... te la voy a aceptar y tú me vas a permitir yo no, claro. desarrollar mi espacio. Claro, claro, claro. En lo que corresponde claro. a mí, estoy entendiendo que es necesario aclarar de que solamente Roberto Saladín su entrada nuevamente era porque se sabía que era la derrota total del esquema planteado por la Junta y sectores de poder. Por lo tanto, se descarta toda inclusión de quienes se están reclamando porque él mismo dice que no va a aceptar sin seguir los procedimientos. Y hay un reclamo de que no se llevaron los procedimientos porque se seguía se intentando de que lo que va a pasar hoy se diera antes de ayer. Pero tú comenzaste tu, yo, tu oportunidad diciendo, yo voy a desmontar aquí que no fue el sector de Leonel que llamó a Saladín. Yo no he visto que tú ha probado nada. Exacto. No, no Pero no, no, tú estás dando vueltas no, alrededor como unos no, no, gallo no, no, con la gallina. Muy bien, muy Explica, explica. Entonces, demóntalo, ¿dónde yo me, me baso? Cuando Saladín mismo dice que él no va a aceptar sin seguir los procedimientos legales establecidos, porque es un derecho que tienen los, lo repito, es un derecho que tiene cada partido político que fue ese certamen de recurrir a cualquier estamento de lo que tiene abierto. Es decir, sí, él, él los que, lo que lo que están reclamando tienen todo su derecho. Claro, pero claro, pero él había pedido respeto, Eso él había verdad. dicho, él bueno, había exigido no tiene respeto nada que ver con aquel a, la, a los miembros de la junta. Lo que pasa es que la junta te, te voy a decir respeto. ahora dónde está el incono Él se quilló fue porque se dio claro, ¿por que ¿Por lo estaban que lo que no. lo estaban denigrando, que lo que sí. lo estaban manchando su imagen. Bueno, esa es una, una teoría. Pero, pero él ha afirmado ni que fue un bando ni el otro. No, sí yo vi el video entero, si lo mencionó. Pero él mencionó. él descarta todo tipo de que fuera, más bien se incomoda, porque la Junta ha seguido un patrón sin cumplimiento. No, no, no, no, no que es del Pleno. Sí, del Pleno. Pero está en cono con el propio jefe de... de no, la eso misión. es falso, eso es pues, falso, eso es falso. Falso es falso hasta donde tú lo ten, tengas, tú no puedes advertir, porque bueno, tú no, no puedes demostrar lo contrario. Pero ya sí, ahí sí. se demuestra de que Saladín claramente lo que está es pidiendo, que la Junta acepte que quien se sienta afectado proceda vía... Pero la Junta no, no, no. le ha negado ese derecho a nadie, no, ni siquiera a Lionel. Lo que, la, lo que le le pasa es que lo lo intento, lo oye, intento, oye, Le contó el 100%. A a no, a Leonel, y ahora acaba a haber una decisión espérate, de un espérate. tribunal. Le está exigiendo pues respeto a pues Lionel, que lo hay respetado. Mira, vamos a ver ha ahora. Ha el piso con él. Vamos a ver. A las dos y 27 Saladín Leonel. llega. Es decir, vamos a ver. Para entonces, pues, yo que pensaba dejarlo hasta de ahí. Ahora, yo lotes. pensaba dejarlo hasta ahí, pero Amado entró en el otro que lo expulsen, terreno. Cuando él se fue. Sí, hay que sí, pulsarlo, Leonel Mira, cuando él se fue, eran las 2 y 5. Ahí va a ser el otro error de ustedes, de demostrar que el poder es devastador. No, yo, no, yo. Sigan ahí ustedes mismos. No, no, yo, anti Cuando, oígame, esto, cuando el mediodía, un equipo médico entró a ver a Saladín y todo eso. ¿Por qué se puso malo? No, porque pues, la hija es, se sorprendió, y salió con médico y de todo para ya, allá. Ya, Pero ya. ¿qué resulta? Que al momento que él hace la, de, la renuncia, a los pocos minutos la Junta es que decide que va a aceptar contar general el 6%, el 6 y después se integra nuevamente. Es decir, que había una intención de violar y de no permitir los reclamos. Ahí es que está el punto. Cierro el tema, bien. Bueno. Creo que está más que demostrado. No, no, eso no quedó demostrado. Bueno, la gente, es... claro, claro. Ya, ya, todo, no, no. Está está ah, tú expones tu punto de vista no, y el público nada. hace su bueno, conclusión. Régate tú, pero ya lo demostramos. Bien. Renuncia <risa> y después que sale la junta diciendo vamos a aceptar todo lo que, ye, ye, ye, ye, ye, ye. <risa> parece un títere. No, realmente. Entonces, eh, un ¿a, relajo? ¿A quién le creo? Un relajo. Pero un relajo. No ha terminado. Entonces, no ha terminado. ¿Cuándo? No hay llamada en este programa. No yo no genero eso de el programa. No no no. Mira llamada eh, hay llamada. Hay llamada. Vamos. a Francis. Pero que ellos no lo dicen. ¿Y cuál es la frase del? ¿Está saboteando aquí la llamada, Francis? Buenos días. Aló, buenos días. Sí miren ya esto de la de Lionel como que está un poco cansón por la forma que Lionel está pidiendo y cuando la junta le concede él quiere otras cosas. No, no. Es fácil, el que fue a votar, mm. señores, y al señor de la, del Cháquer Negro y Mamey, que sea más imparcial y menos. No, es que yo eh, no el, lo soy. Eh, él es Francis estás? Rodríguez. No, yo Ms. no lo soy porque yo apoyé a Lionel como escuche candidato. Primero, escuche primero. Es que no escuche. puedo serlo, que no escuche. soy imparcial. Deja, deja, deja de <risa> no, no, es para Pero que sepa, que no te ocupe de decirme qué yo debo hacer. Yo Muy bien. Yo no voté siquiera porque soy de otro partido. Ah, muy bien. Pero apoyaba que Lionel fuera el candidato. El que fue a votar. Vamos a escucharlo. Votó. Dio en la impresión que le, le salió si votó por Lionel, le salió Lionel o si votó por Gonzalo, le salió Gonzalo. Sí. Pues no era un loco que estaba votando. O locos, porque Lionel quiere poner este país ahora como que todo el mundo es loco y no es así. Votó, se imprimió el pique, correcto. La Junta acaba de contar todos los votos. Y en varía la primero con, con lo último. Varió también. No es tan exacto. No, se equivocó, está todo exacto. No, porque margen, ya lo dijeron poco, los medios de prensa en la, de la, prensa la un poco, misma Un margen, un poco... Pero escuche, un, ¿Ah, poco, pero margen, diferencia? un poco proceso un proceso. Pero no como dice leonel Fernández, todos los votos coinciden no. en todas las juntas municipales y en el Distrito Nacional. Señor, Leonel lo que quiere es un caos muy y con bien. nada se encuentra conforme. Y usted no. sea más imparcial. No, muchas, no, gracias, muchas gracias, No. Gracias. no, no, no Hay bueno. que explicarle al caballero que él no tú tiene mismo que te ser estás contradiciendo. ni, parcial, ni parcial. Tú te estás contradiciendo porque, es porque yo he tenido una posición muy parcial entre sí, sí, Gonzalo sí. y Leonel. Yo no voy a estar del lado de la inexperiencia de la incapacidad, del desconocimiento político, racional de un, una persona que tiene siete años, como al lado del presidente de la República y no ha aprendido un ápice de lo que es la política de un Estado, porque ni siquiera sabe que el 4% no representa del Producto Interno Ese es producto, Gonzalo, Brez, sin, ese es Gonzalo no, de de Y está, por demás, insindicado. Ese señor está no, sindicado. Que tiene que tiene pendiente. Cinco contratos de Odebrecht y entre ellos recibió 19 millones de dólares dado por información desde Brasil. ¿Ese una es que hay una llamada, Buenos hay una días. llamada. Que la gente no Búsquenlo, quiere desorden. De que Búsquenlo, la gente no Buenos días. Día? Mire, este hombre está buscando problemas conmigo. El es que me habló de Franci en este programa tiene problemas conmigo. Gracias. Ahí. Ahí atrás. Te sientan a Franci eh, Mira, sí. este Búscame el teléfono de siempre. Vamos, a... vamos, te lo vamos a mandar, te lo vamos a mandar. Que, que no es, Así mismo. Que no se gracias. con ninguno, con ninguno. Se llama Francia. Y que no me hablen de Francia, ni de Puyol, ni de Carolina. Ay, gracias. Felicidades para Gracias, gracias, gracias, gracias Feliz resto del fin de semana. <coughs> llame otra vez. Sí, sí, que bueno, llame otra vez. Es. Que tú, llame otra vez. Sí, yo no voy a entrar Francia. en contradicción sí. con el amable televidente, porque me gusta el, el debate y los puntos de vista. Pero era aclararle. Que ciertamente cuando hice mis planteamientos desde el principio en esta etapa, yo estaba definido, porque no puedo engañar a mi público, no puedo no, engañar claro. a la gente, de yo hacer creer... ...y subterfugio, es decir, por... subterranamente lo que quiero es que sea Lionel. No, y además... No, esas no son mi carácter Francis, explicarle a la gente que cada uno de nosotros... ...tiene el derecho de estar parcializado o no... ...con un tema, no necesariamente... Si ustedes me han visto estar... discutiendo con Yayan, ...no le estoy criticando de que él esté... ...hacia el otro lado, no, y contrario no. a mí. No, pero yo no estoy del porque otro salva... lado. Ah, ¿tú no? <risa> si, tú estás, si tú estás en contra de Lionel, como dijiste... No, no, a favor no porque Lionel de... ha actuado de manera... Mira, antidemocrática, pero antidemocrática, mira, ...antidemocrática. Pero mire, independientemente... De lo que no. sea, Leonel no es un tonto ni es un chivo loco actuando, y además Leonel nunca ha tenido que actuar de estas maneras <risa> hay ah, una ah, situación pues en las primarias <risa> Ahora pedió. no, no, no, no, hay una situación en las primarias y ha cedido más que nadie en los procesos de su partido y en este país que yo recuerde porque él quisiera repostularse no nos ha puesto a nosotros en lo que no ha puesto este. Nosotros tenemos una incertidumbre, no desde ahora. 2010, desde el 2012. 2010, elecciones de Pedernales. Determinación de quién va a ser el senador en Pedernales. Directamente desde el Palacio, una orden a la Junta Central de Miren. No, cuenten. No, yo voy cuenten. A algo, Dejen eso así. A 53 del dólar. A 53. Para ir de la y pausa, voy a admitir algo. Porque me, es me han boicoteado en la parte final que te yo vaya. quería significar de que la Junta de, y dentro de. mucho tiempo, sí. nosotros. No, te boicoteamos. Te <risa> Pero yo quiero concluir que ahí yo mandé bueno, al concluir. programa. El documento íntegro de las universidades que le advirtió a la Junta, le advirtió a la Junta. Pero que, que le... lo pongan, que lo pongan. Sí. que ¿Lo van a ver No, porque yo, yo sé que me van Pero a ponganlo. decir que a dónde está ese dato. Pónganlo, yo lo mandé al, al. No, yo te lo pregunto de una vez. Sí. Ahí está. No, le no. hicieron algunas bueno. observaciones. ¿No fue ese que tú mandaste? ¿Recomienda? Sí, ese es el que donde el padre Freddy, ya. que es el actual rector de la, de la Ucamaima, Decía se recomiendan mecanismos de control de software que evite la doble transmisión, para poder someter cualquiera de los recursos. Anoche en las conclusiones del TSE, del TSE le deja claro de que tiene mecanismos de acciones contra lo que hoy se produce. Brevemente, brevemente, porque ya vamos a la pausa. Realmente Lionel no perdió. A Leonel le ganaron. Bueno, vamos, señores, vamos, vamos a una pausa. Regresamos en breve con más contenido del programa de mañana. Buenos días.